¿Qué más? ¿Cómo vamos? Mm. Bueno, esta palabra la mantenemos en la boca eh, y no sabemos de dónde viene La chimba Esa palabra sí Todo el mundo se refiere a cosas con eso eh, Quédense conmigo todo el video Suscríbase a mi canal La chimba de video esta palabra es muy particular porque tiene, tiene esta facilidad de referirse a las cosas muy bacanas, cuando una cosa es muy bacana uno dice qué cosa tan chimba, eh, pero también tiene la particularidad de referirse a las cosas también demasiado malas y demasiado terribles. Eh, cuando uno dice care chimba, entonces pues, es una super palabra que no me conformé con.. con... Con eso de que la inventaron, que la jerga paisa, que los lenguajes de los barrios no no no, no, no, no, no, no, no puede ser así. Vamos primero a la etimología de la palabra, ¿cierto? Eh, o sea, ¿dónde arranca? ¿Qué es esa palabra? Y uno la busca en el diccionario y se le cae el carril a uno, pierde uno las expectativas. Eh, dice que es una palabra en quechua. Quechua, quechua, ¿sabe cuál es quechua? Quechua es como el nahual. En la conquista mexicana y el quechua más para este lado más para bajito o sea hablaban los indígenas de la época de la colonia y bueno y todavía yo creo que hay rezagos en eso te dice que en quechua significa al otro lado del río bueno hay eh, perdilla yo te digo hoy como estás al otro lado del río eh, al otro lado del río ah, pero por eso en ecuador en perú en chimbote eh, al otro lado del río queda chimbote, ah bueno no, por el lado si sí. en Chile también hay lugares que quedan en los ríos y claro, ah por ese lado sí por ese lado de pronto bueno, pero no para lo que nosotros lo utilizamos ni lo, para que nosotros significa ay no es, ay no es eh, más atrás, vámonos más atrás vámonos más atrás lo primero que, que, que intuitivamente acerté es que tiene una similitud bárbara una palabra que utilizan los mexicanos mexicas me gusta mucho esa cultura mexicana me fascina eso, eso esa historia de la conquista cuando llegaron a México y eso y por ahí es me hacía muy parecida a la palabra chinga chinga chinga así muy parecido cierto o sea, que por ese lado era por ese lado era la vuelta los mexicanos lo utilizan también de muchas maneras así como nosotros yo soy colombiano, entonces algunas cosas, que hagan algunos errores que tenga, pues me disculpan porque eh, no, no, no he vivido en México, no conozco México. Y, y bueno, lo que conozco de ustedes es, es lo que leo. Averiguar chingar y qué es chingar, de dónde viene chinga. Y claro, yo había leído un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, y también había leído otro libro de Jenny que se llama Azteca. Y por ahí había una, una historia que tienen los mexicanos en la colonia, que es la historia de Malinch, a, a la cual ellos se refieren como la chingada, la hija de la chingada. Empecemos por ahí, por ahí vamos a coger la raíz de la chimba. Entonces la historia rápidamente es así, en la época de la colonia, cierto, nosotros estamos colonizados por los españoles, eso sí lo saben. En la época de la colonia. Vino a España un colonizador que se llama Hernán Cortés de Nocticlán. Entonces, en esos ires y venires, en uno de esos lugares, eh, un, dieron un tributo a este man, le dieron un tributo a, a, a los españoles en, representado en mujeres. Exactamente se lo dieron en la tierra donde nació Malinche. Ella nació donde hoy en día es Veracruz. Donde es Veracruz... Era el antiguo imperio Olmeca, esa era la capital, esa era la vuelta allá. Y allá le dieron a estos manes españoles, le regalaron 20 peladas, 20 peladas, así la regalaron, vale, vamos a dar 20 peladas de tributo, ¡pra! y entre esas 20 peladas iba Malinche, que era hija de un noble, era de un noble de allá, de esa parte, de esa parte de Veracruz. Es un gobernador, un indio pues con poder. Y a Malinche la dieron ahí, la regalaron. Después que era hija de un manteso con billete, la regalaron a los españoles. Y el que pilló la vuelta, Hernán Cortés, le gustó. Y, uy, esa está muy buena. Esa, esa India está muy chiva, Esa India está muy bonita. Y, y entre esa India que llaman Malinche, que el nombre real de ella realmente es Marina. Eh, cuando los españoles eh, para recibir todos estos tributos de peladas y, mujeres, y niñas chimbas eh, Entonces ellos decían que había que bautizarlas Y entonces una de esas le pusieron a esa le pusieron Marina Marina, Marina, Marina, es un nombre de viejita pasa, Marina, ¿quién se llama Marina a esta altura Entonces le pusieron Marina Marina y, y, los, y los indios pues los... los los parceros y los muchachos de todos esos lados eh, no podían pronunciar Marina porque el Nahual no tenía la R. El Nahual no tenía ni la R, ni la L, ni la X. Pues el Nahual no tenía una cantidad de letras y con nosotros más para acá en el Quechua y más para acá con los Mayas y esos menos. Había una cantidad de letras que no existían. Entonces ellos se referían a ella como, no como Marina y no como Malina en japonés malina chino malina no, pues es como malina y ya eso uno le agrega un, un sufijo que es ips indica don o de sí como de acá don eh, de de restrepo, por ejemplo eh, de de alguien la, la señora de alguien pues entonces, eh, entonces por eso le llaman malin sin malinzin sin y los españoles que todo lo escuchaban y lo acomodaban como les daba la puta gana Entonces pues la pusieron Malinche eh, La pusieron Malinche y se quedó Malinche Se quedó Malinche la pobre Y ya era, y ya se volvió como era el de la rosca de Herman Cortés Entonces además que le hizo bien el trino Y ya la pelada fue traductor, Aprendió el español a la perfección Después fue consejera de Hernán Cortés y, y la amante. Esa pelada esa tuvo un hijo. Martín. Martín, que es como considerado el primer. El primer man como nosotros. Mestizo. La, la palabra que nos referimos aquí, la chimba donde nació eso. Eh, cuando. La muchacha esta, Marina Malinche, eh, le tocó una vida muy dura porque ella, ella es india, desde pues ahí del sector, pero se vuelve como española, amante de, de Hernán Cortés, entonces la gente, la gente se siente traicionada. O sea, la gente, los, los, los nativos dicen, no, está pelada, se nos torció. La pelada torcida, eso es un debate de libros y libros y de años por años unos dicen que ella ayudó, otros dicen que antes ayudó a que mataran los indios con este problema que ella tuvo que uno, que, que, y encima le tiene un hijo Hernán Cortés eso hizo ofender a todo el mundo, entonces todos los aborígenes y todos los parceros se ofendieron Toda la gente se ofendió. Toda la gente se ofendió y la mandó a coger hortalizas es lo que la palabra en Nahual significa, chinga, chingar, chingón, es como semilla de hortalizas, no va a coger hortalizas, entonces de una forma despectiva, además que, que la gente se ofendió más como por la traición, no tanto por el hijo, yo lo que diría es como por la traición, porque cómo traicionó a su pueblo y ayudó a que nos colonizaran. Entonces se eh, referían a ella de una manera muy despectiva, con esta palabra. Eh, el mexicano como tal se refiere a que es hijo de la chingada, o sea, que, que es hijo como ese, de, de esa traición, de, eso, de esa parte maluca, de esa parte que no querían. Entonces por eso se refieren como la hija de la chingada. O sea, como, como todos somos los hijos de la chingada De la chingadera Entonces el chingón Por ejemplo el chingón es el hombre La chingona es la mujer cierto. Eh, la hija de la chingada La hija de la mujer de, de, de esto despectivo La hija de la traición Es una grosería Pero no nos olvidemos que Malinche Tenía una parte noble, venía de la nobleza entonces de ahí la doble connotación chinga ahora cuando nos vinimos para acá ustedes saben que los colonizadores empezaron empezaron a bajar matando indios y robando oro y cuando pues empezaron a bajar acá nosotros eh, eh, los dialectos que, que habían más abajo no, para que lo entienda así fácilito. Eh, carecían de cantidad de letras y de cantidad de cosas, digamos las palabras. Entonces ellos ya trajeron el chisme, y el chisme se vino, se vino hacia abajo con lo de chinga, chinga, chingar, el, el hijo de la chingada, chingada, y que eso ya era una palabra respectiva que marcaba la traición. toda esa historia que les conté de Malinche y Hernán Cortés. Y nosotros acá la, la, la, la asociamos con ayuda de los de los sordos españoles. Los sordos españoles eh, la asociamos a, a chimba ya le decíamos chinga, no chimba Carecíamos también a, de esa manera de pronunciarla La la, la de gato pues Entonces nosotros la asociamos como la chimba La hija de la chimba, la chimbadera, la chimbada Chimba, mujer, chimbo, hombre de ahí lo de la connotación de, de aquí que tenemos después de la vagina chimba y chimbo del, el, del hombre, ¿cierto? Por esa connotación. Ahí, ahí nació esa palabra, hace ya en la época de la colonia, cuando llegaron por acá. Ahí fue donde nació. No se la inventó ningún marihuanero, ni ninguna jerga en los barrios populares, ni en los barrios, ni en, ni en Brasil, ni en, ni en Yo no sé dónde, ni en ninguna parte. O sea, eso, eso salió por eso escuchábamos mal entonces, pues si cambiamos el nombre de Malinche, cambiamos el nombre de tantas cosas, pues, han cambiado el nombre de cuenawac por ejemplo, cuernos de vaca, Uf, o sea, por solamente escuchar, aquí era muy fácil haberla cambiado, ha cambiado la palabra chimba, y de esa manera nació, y ha sido así la manera despectiva, entonces por eso uno se nos dice, es que qué vieja tan chimba, o sea, qué vieja tan de la nobleza. De, de la historia pasada Porque ella también tenía esa connotación de la nobleza Que era tan bonita y también como le decimos a alguien Care, chimba o sea Le estamos diciendo algo malo Le estamos diciendo hijo de la traición O care, chimba Que tiene la cara de la traición Como la historia de Malinche Y la chimba Y la chimba Bacano, si le gustó Denle like a este video Que es una chimba Gracias Malinche O no es tan chimba Gracias, maldito. Nos vemos. Suscríbase pues a mi canal. Chao.